grabar otro vídeo. Venga, hoy vamos a hablar de cuánto dura una mochila. Es algo que se me ha ocurrido. digo Mira, es un tema que, que yo creo que mucha gente a lo mejor tendrá un poco la duda. A lo mejor el que lleve ya mucho tiempo metido en esto ya tiene una idea. no Pero a lo mejor el que empieza eh, lo primero que tendríamos que pensar es la mochila es un lado, es una cosa en la que se intenta, y yo soy el primero, eh, eh, se intenta ahorrar y realmente sería en lo que menos tienes que ahorrar. Porque mira, incluso te diría, te voy a decir más, ¿eh? o sea, esto es agresivo ya lo que voy a decir. Es más importante la mochila que las zapatillas. ¿Por qué? La zapatilla es súper importante, ¿eh? que nadie lo piense. Pero la zapatilla, si tú... Bueno, el tema es que una mochila tiene que durar entre un año y dos años. Ahí vamos. ¿Vale? Y una zapatilla, si tú entrenas... Pues para que os hagáis una idea, que no piense que no, eh, estas zapatillas, ¿vale? En teoría a mí me van a durar, pues, 5 eh, o 6 semanas. Diréis, no, sí, sí, sí, 5 o 6 semanas, ¿vale? 150 kilómetros, <ríe> 150 kilómetros semanales por 4 semanas son 600, y esto va a durar 800 kilómetros, ¿vale? Es decir, que eh, 600 kilómetros en 4 semanas, en 5 semanas, 750, si no me fallan los cálculos, eh, 750 en 5 semanas. Es decir, yo, estas zapatillas, por muy buenas o por muy malas que me hayan salido, o por muy que me haya equivocado en el modelo, mi cagada o mi acierto me va a durar, en mi caso, me refiero... Si tú te dedicas a correr bastante, eh, ya digo, eh, es, es verdad que si, si corres poco, que no haces mucho, no, no, no entrenas demasiado, digamos, muy en plan, muy... me lo tomo con calma y tal, sí que es verdad que una zapatilla, hay gente que le duran dos años la zapatilla, ¿vale? Pero si haces kilómetros, ya digo, mes y medio, ¿vale? Entonces, si tú la cagas, yo me compro la Ultra Pro, vale, de acuerdo, y imagínate que digo, hostia, la he cagado porque no esté convencido, porque el drone, porque ah, porque son duras... Creo que era un drone 9, que no lo dije, que digo, creo que es 6 o 8, pero no, no. O, pero creo que es 9, me parece, ¿vale? Eh, ya lo miraré bien, ultra pro, buscarlo, que hay por ahí estará en internet. Bueno, pues el tema, imagínate que yo las he visto que han salido eh, de horma estrecha, y hostia tal. Bueno, pues mi error o mi cagada la voy a sufrir durante seis semanas, ¿vale? Pero no la voy a sufrir más. Porque se habrán acabado con, como la hierro, por ejemplo. Han durado 800 y pico kilómetros y las he dejado ya relevas, ¿no? Bueno, pues, pues ya está. Eh, quiero decir que una zapatilla, pues la puedes cagar, pero te va a durar la cagada o la vas a sufrir, pues dos meses, un mes y medio, tres meses, cuatro meses, depende lo, lo que entrenes. Pero una mochila eh, esta, si no me equivoco, si no me equivoco, eh, que no me líe, esta va a hacer... Un año y ocho meses, más o menos lo que la tengo, ¿vale? La la, response, la Light de 3 litros, ¿vale? Si no me equivoco, está ya un año y ocho meses, ¿vale? Más o menos. Vale, ha salido bastante buena, ¿vale? Eh, bueno, pues yo tengo que sufrir esta mochila un año y ocho meses o dos años, ¿vale? Entonces dices, ¿cuánto vale esto? 112 euros y pico me ha costado 112 euros ¿vale? ¿Y ¿cuánto vale esto? pues esta la encontré de oferta por 58 euros me parece que fueron 58 pero normalmente vale 100 y pico ¿eh? porque es la hecha al láser es la, es la que usaron, si no me equivoco, si no me falla, la cuenta en el Mundial de hace un año dos años. ¿eh? El Mundial de Trail Ruin. ¿eh? Usaban esto la federación la, la selección española de Trail Ruin, usó esta mochila. vale O sea, que, que cogí un modelo bueno. ¿eh? Pero bueno, que coincidió, que la encontré bien de precio. Es la Made in France, hecha en Francia, cortada por las y todo el rollo. Y, y la encontré, me parece que fue un 58, 65, algo así. Súper bien de precio. vale Quiero decir. Fijaros, estas zapatillas han costado el doble, el doble que la mochila, el doble. Entonces, cuando elijamos una mochila, elegid la que os guste, de verdad, no elijáis, hostia, es que vale 10 euros más, esta, me cojo esta que es más fea o que tal o que no me va tan bien, pero vale 10 euros menos, no lo hagáis, yo también lo hago, ¿eh? también lo hago es que tenemos esa tontería en la cabeza, ¿no? Tenemos en la cabeza, y con las bambas también, ¿no? Pero pero tenemos eso en la cabeza de, hostia, la mochila hay que gastarse poco dinero, si me puedo gastar 70 euros en vez de 100, mejor, ¿no? Sí que es verdad, ¿no? Pero no, no, en la mochila hay que realmente acertar todo lo que puedas, acertar todo lo que puedas. Mira, voy a decir más, si tienes que irte a una tienda y pagar 120 por una mochila en vez de por internet que la vas a encontrar por 90, te digo vete a la tienda y te la pruebas. Vas a acertar en la talla. Vas a acertar en la talla. Te vas a probar cuatro o cinco mochilas y vas a ver con cuál te encuentras más cómodo. Vas a probar y vas a decir ¡Hostia! Esta, los bolsillos, me lo voy a colocar, ¿eh? Para que, pa que sea un poco más... Que me llevo la cámara. Ahí. A veces digo, el gato me la va a, a tirar, pero no, la he tirado yo. Bueno, vale, pues... Por cierto, me quedan 6 minutos de vídeo, o sea que... Bueno, en resumen, una, voy a decir primero lo que tenía que decir en esencia y ahora me enrollo. Una mochila dura alrededor de 2 años, ¿vale? En general. La podéis lavar, yo, bueno, no la lavo cada semana porque a veces se me olvida y ya tengo que entrenar y siento siente y digo, ya no la lavo porque se, no se me seca. Pero que la podéis lavar con cuidado, no la metáis en lavadora en algo agresivo, yo creo que es lo mejor, la he metido alguna vez en lavadora pero lo ideal es meterla con un poquito de agua y jabón en la pica, un poquito, quitarle la mugre, un poco el sudor y tal, y ya está, la secáis, que no se seca el sol, para que no le esté dando el sol, no la cartona y nada, que, que, que se iré y ya está, yo haría eso, no estrujarla mucho, no, no meterle perrería, ¿no? Y, y ya está. Pero bueno, ¿cuánto dura la mochila? Alrededor de dos años. Y ojo, dos años saliendo cinco veces a la semana. Ojo, ahí eso es muy importante. Pero... Que dura, ¿eh? Que dura realmente una mochila. Si tú la con cuidado, dura muchísimo la mochila. Puedes tenerla que se te rompa por una rotura o algo, pero normalmente la mochila dura de por sí. No... Eh, ya digo, eso es pues, como todo. Si yo un día la engancho, pues me habrá durado un mes. A lo mejor me la he comprado, en un mes, pum, la engancho, la rompo algo, pues me la he cargado. Pero no es porque las mochilas no duren. Las mochilas duran bastante, ¿vale? Ya digo, esta, que en teoría es tipo pro y, y está durando. O sea, que, que razonablemente dura, ¿vale? O sea, si coges una más tipo más eh, como más básica, en principio te debería durar más todavía, ¿vale? Son como más bastas, ¿no? Y ya está, dicho eso, pues que no escatimemos, no escatimemos. O sea, tú cógete una que te vaya adecuada. Y si tienes que tener. Y luego otra cosa, si te dedicas a hacer carreras, probablemente necesites dos mochilas. Dos mochilas. De no ser que entrenes y hagas las carreras todo igual, entonces con una mochila pues es todo igual, ¿no? Porque necesitas la misma capacidad, A lo mejor carreras cortas, carreras cortas, entrenos muy largos y, y carreras muy largas, bueno, pues la misma mochila. Pero normalmente necesitas dos mochilas. Una, que sea la de las ultras, en general, ya hablando de gente que estamos haciendo ya traer un poco ya de años y tal, pues necesitas una mochila, que es la de la ultra para meter más material. ¿Que cuánto puede ser? Entre 5 litros y 12 litros. De ahí vamos, mínimo 5, máximo 12. Entre medias, pues ahora usan la salmon esta de 8, ¿no? Es lo que usa mucha gente. Y hasta Y luego para entrenar, yo sí que digo que para entrenar tienes que tener una mochila de 5 o de menos. 5 o de menos. Porque para entrenar al final rápido y que con mucho vas a llevar un cortavientos, ¿quién va a entrenar con los sobrepantalones de impermeables? Con guante impermeable, con todo el rollo. Normalmente no. Tú ya sales de casa con... Si realmente vas a entrenar con frío, tú ya sales con los guantes puestos no lo llevas. Y ya digo, si realmente hay peligro de lluvia, yo a veces me llevo el sobrepantalón ¿eh? en la mochila, a veces lo he llevado, el impermeable, el de la Ultras, ¿eh? digamos, el que piden en las carreras, pero muy pocas veces, muy pocas veces. Muchas veces, si ya realmente está la cosa muy jodida de frío, de lluvia, ya dices, eh, corto, ¿cuánto cuánto me queda? Uy, pues no sé lo que me queda de tarjeta, ¿eh? Ya. Bueno. Eh, si realmente hace mucho frío tal ya no sales o sales ya con el sobrepantalón puesto. Si ya ves que ya llueve, ya sales con el puesto, ¿vale? Y ya está. Y si realmente ves que puedes aguantar, pues vas con tu chubasquero, pero vas con tu pantalón corto y te, y te aguantas, ¿no? Y ya está. Bueno, pues no, no, no quiero decir... Ya está. No, no digo nada más pero que no escatimemos en la mochila porque la mochila vamos a tener que estar viviendo con ella dos años. Y en cambio en las bambas, pues bueno, son unos meses tal, pero digamos la renovamos. Vale. la podemos cagar, como un todo, pero en la mochila no escatimemos, no escatimemos porque de ir con una mochila pesada una mochila que no llego a coger las cosas, una mochila incómoda o que suene o que me duela en tal sitio o en otro esta la tuve que tunear, ¿eh? ya lo dije una vez tuve que recortarla por ahí recoserla, porque porque porque no venía bien el diseño, por lo menos a mi cuerpo, ¿no? y, y la tuve que, diseñar, que rediseñar yo, pero pero bueno, eso, ya está, que, que no escatimemos la mochila, si tú tienes la que te gusta, la que tú crees que te va adecuada, tú crees, y eh, vale 100 euros, Gástate 100 euros, no te gastes 70 en una que consideras que no es adecuada a lo que estás buscando o al peso que tú quieres o, o con la que te gusta. Hazme caso, porque te la vas a comer cada día la mochila. Cada día, el que entrena trae, cada día te comes la mochila. Yo la llevo todos los días la mochila. Entonces, mmm, vale la pena que estés cómodo. Venga, hasta luego, Deu.